Hola, en este vídeo mostraré cómo analizar distintas imágenes, de tal forma que sean comparables en calidad, pudiendo elegir la que mejores resultados de calidad obtenga. Estas imágenes, generalmente, tienen que ser comparadas de una serie de imágenes similares. Por ello, podemos hacer uso de este script para compararlas. Hay distintos métodos para su comparación, ya que hay distintos métodos o funciones, las cuales pueden ser observadas en este, en este script. Iré ejecutando el script para no tener que esperar a que esto se realice posteriormente. El, este script consta de diferentes partes. Una, la, la invocación de la librería OpenCV, la cual es una librería de visión por computador escrita en C y con versión para Python. Igualmente, este, este script consta de la invocación o llamamiento a una serie de imágenes, las cuales están en la misma carpeta o directorio. Igualmente, he creado un array o una lista de las distintas eh, funciones que voy a utilizar, las cuales tienen una tipología de uso similar. Posteriormente, he creado unas nuevas listas para los distintos imágenes abiertas y los distintos objetos, una vez abiertos. Igualmente, he creado otra lista para obtener las distintas respuestas para cada imagen. En ella se abren cada una de las imágenes, con la Open, con la opción y mread, y se van añadiendo al vectorio de imágenes o lista de imágenes. Posteriormente, se crean los distintos constructores, los cuales se van invocando con una versión de la imagen la cual se utilizará de comparación, que es la imagen inicial. En este caso sería la imagen 123241. Posteriormente, se utiliza cada una de las siguientes imágenes como imágenes de comparación, o a las cuales obtener un valor de, de resultado de calidad, los cuales puedan ser comparables para poder elegir una imagen con mayor calidad de las que existen en la lista. Podemos observar cómo han sido los resultados obtenidos. Vemos que estos constan de una serie de números para cada una de las imágenes. De tal forma, que también muestra el resultado para cada uno de los métodos. Podemos ver que unos resultados dan unos valores mayores que otros. Sin embargo, hay que comparar cada serie de, de vectores o de números con los de su tipo. Igualmente, se puede hacer visión de los otros métodos, los cuales tienen unos valores distintos. Igualmente, se puede observar que se opera cada canal independientemente. De, de estos vectores, es suponible que en la mejor imagen pueda diferir de un método a otro pudiendo ser elegida la imagen inferior para el caso inicial y la imagen eh, final como la imagen en los casos 2 y 3. Ya que tienen los valores más bajos. Sin embargo, es posible también que estos métodos sean creados de tal forma que a mayor valor sea mejor, de tal forma que que sería la imagen de la primera de la lista la más parecida a la imagen original con la cual queremos comparar el resultado. Ya que generalmente es mejor realizar los scripts de tal forma que los resultados sean comparables en la opción mayor-mejor. Igualmente podemos intentar otros métodos con GIMP para analizar las imágenes. Para ello podemos abrir una imagen y observar cómo podríamos analizarla. Conocemos que su histograma nos puede mostrar valores acerca de la información de la imagen. Otras metodologías que se podrían utilizar es operar esta imagen para intentar obtener otros datos, como por ejemplo podría realizarse operándola con la opción erode para, para observar cómo son eh, su cantidad de píxeles con ruido. Para ello podríamos hacer uso del, de la orden dilatar o, o de la orden erosionar la cual nos obtendría otro resultado parecido. En lugar de obtener un, una ampliación de los valores máximos, obtendría una ampliación de los, ve, de los valores mínimos a sus píxeles vecinos. Esto posteriormente lo podemos operar con la operación diferencia, de tal forma que podemos observar cómo es el resultado que ha obtenido de, de su comparación con los valores. Estos valores los podemos utilizar de máscara. Para ello podemos hacer un filtro de umbral, y utilizar únicamente los valores 0, los cuales serán iguales en la capa original que en la capa final después de haber hecho, haber hecho la orden de dilatar. Esta serie de valores la podemos utilizar para filtrar un valor de difuminación, el cual nos mostrará cómo de distintas es cada uno de los píxeles con sus píxeles vecinos. Para ello podemos hacer uso de la orden desenfoque gaussiano. Este le podemos utilizar con un radio de la distancia que queramos con sus vecinos. Un radio de 0,5 suele ser suficiente para sus vecinos más cercanos. También podemos utilizar otros núcleos quizás más simples, como por ejemplo el, el núcleo de la matriz de convolución eh, perteneciente al, a una matriz de convolución de radio 1 o de radio 2. En este caso se utilizará uno de radio 1, pudiendo obtener también su diferencia con la imagen original. Los resultados los podemos ver en esta gráfica. Si los visualizásemos serían prácticamente cero en todos sus valores. Ahora los filtraremos con los valores obtenidos anteriormente por la diferencia en la operación erosionar, lo cual nos obtenía sus valores. Para ello podemos seleccionar por color, haciendo selección únicamente a los píxeles blancos, los cuales los podemos seleccionar. Igualmente podríamos seleccionar únicamente los píxeles negros. También es posible aplicar esta operación con otra operación más sencilla que la selección de lo, cada uno de los píxeles, realizando la operación de multiplicar. Esto es posible ya que los valores son 0 o 1, o 0 o 255. Para ello utilizaremos la opción de multiplicar y veremos cómo es el resultado del histograma que obtenemos. Vemos que la mayor parte de los valores son cercanos a 0. Sin embargo, podemos ver los, los perceptiles al aumentar el rango de para observar los valores en cada rango, viendo que en un valor de un píxel ya está un perceptil de un 10, y en 2 un 4,5, de tal forma que podemos alcanzar un perceptil de 0,5% en un radio de 8 valores de, de intensidad. Este, este valor es un valor bastante bajo. En otras imágenes, su valor puede ser inferior, siendo un valor de tan solo un, un píxel para un percentil de un, un 0,1. En este caso, para un percentil de un 0,1, su valor de diferencia de píxel estaría en un valor de 15. Esto nos mostraría un valor comparable de cómo es el ruido o cuál es la calidad de la imagen ya que en caso de tener una mayor calidad existirían una menor cantidad de píxeles de ruido. También podemos hacer la comparativa en lugar de con el perceptil con la cuenta, lo cual nos dará unos valores más precisos o un valor más fácilmente comparable con una mayor cantidad de números. Igualmente, podemos hacer uso de otras operaciones, como por ejemplo la operación de detección de bordes la Laplace, la cual nos obtendrá una, una cantidad de, de cómo los bordes cambian o de cómo de intenso es este cambio de bordes. Esto lo podemos utilizar también para obtener un valor de perceptil concreto, como por ejemplo el 0,1% o el 1%. Podemos ver que en este caso el valor de, de píxeles o la intensidad que obtendría uno, un, unos contornos con una variación en su intensidad de mayor de, de 14 sería un 1%. Igualmente podríamos intentar otro tipo de, de opciones. En esta opción del filtro Laplace también podríamos intentar medir cómo es la anchura de los contornos, de tal forma ya este resultado de la place lo podríamos operar con un, con un filtro genérico de erosionar, lo cual nos llevaría a, a dar los valores mínimos a los píxeles vecinos. Tras realizar esto, podremos observar que la curva de, de valores es todavía más cóncava. Veamos esto cómo opera con el filtro Sobel. Podemos observar que en este caso los valores son mayores, pudiendo tener esta curva como curva de intensidades de contornos la cual se puede observar que puede mostrar también cada uno de los colores existentes en la imagen, siendo cada tipo de contornos distintos para un tipo de color. Podemos observar qué sucede o dónde está el perceptil, pudiendo obtener un perceptil de un 5%. Ahora podremos aplicar un filtro, como por ejemplo erosionar, y ver qué pasa cuando se contaminan con los mínimos los píxeles vecinos. Vemos que la curva se ha chatado y se ha ido hacia la izquierda, volviéndose más oscura. Esto hará que los píxeles de una línea o, o contorno se reduzca en una unidad por cada lado, de tal forma que ahora la anchura de los contornos será eh, dos píxeles inferior. Podemos ver que a este paso de, de operación, para obtener otra vez la intensidad del 5%, en lugar de una, un cambio de variación en la intensidad de 80 valores, tenemos que ir a otro valor, el cual es un valor de 48, habiendo tenido que sufrir una diferencia de 32 en, en el cambio por reducir en uno la anchura de los contornos. Igualmente, podemos intentar volver a utilizar este filtro de, de erosionar, viendo que ahora los contornos son todavía menores. En imágenes de buena calidad, los contornos pueden llegar a tener valores de tan solo 3 píxeles de ancho, por lo cual, esta operación prácticamente anularía la mayor parte de los píxeles, siendo las zonas de transiciones o lado de gradientes las que quedarían dentro de esta gráfica del histograma. Podemos intentar buscar otra vez el valor del 5%, viendo que se ha vuelto a reducir la, la intensidad, pasando de 48 a 36 otros 12 píxeles esto puede utilizarse para obtener eh, o comparaciones de los distintos píxeles para distintos porcentiles o podemos también obtener cómo es la curvatura de la curva de, de la operación de contornos de Sobel de esta forma podremos comparar distintas imágenes esta imagen era una imagen reabierta tratada en la cual se puede ver que parte de los píxeles se pueden observar de forma grande si la imagen fuese una imagen real tal y como se obtiene de la cámara fotográfica sin tratar previamente con compresión JPG, es posible que los valores de esta curva fuesen más suaves, de tal forma que no existiese en algunos altos en la imagen. Espero que esto les ayude a tener una opción de inicio para comparar distintas imágenes para poderse quedar con una imagen de una serie de imágenes similares más, con más calidad o con una información más parecida a lo que quieren obtener de esa imagen. Eso ha sido todo. Adiós.